<tose> Hola gamers, y bienvenidos a un nuevo video. decirles que el día de hoy no vamos a hacer como que la historia sino que vamos a hacer unos entrenamientos así nivel extremo para ver si podemos chetar a nuestros personajes por ejemplo yo tengo a Trunks y tiene 4 millones de habilidades ahora mismo Básicamente venimos aquí, como pueden ver, tenemos estos distintos entrenamientos. Vamos a hacerlos uno por uno. Y obviamente la dificultad va a ir aumentando, así que... Uff, estará bien intensa la cosa ya por aquí. Nivel 60 ya la cosa va a estar bien difícil. Así que, no sé, quizás en este video llegue hasta ese entrenamiento nomás porque... Ya lo van a ver en el video, por qué les digo esto. Ya enfrentar a un enemigo en nivel 70 es real, o sea el poder que tiene es brutal, ni hablar de nivel 80 y 95 que es el máximo, literal, no, no, sería imposible enfrentarlo pero vamos a hacer este segundo entrenamiento, este primero ya lo he hecho, bueno creo que lo voy a volver a hacer para el vídeo y de ahí seguimos haciendo, creo que vamos a llegar hasta este, en este vídeo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! dicho? Lo hemos reventado. Vaya madre mía. Bueno, es nivel 40, así que es obvio que lo hemos reventado. Bueno, ahora después de este ya la dificultad llega subiendo, ya vean cómo. 必殺タックル! pues ahora parece como que si les hiciera mucho daño a los enemigos, porque soy bien chetado y poderoso, pero... Ya vean que no es así. Ahora vamos al nivel 50. Bueno, ha estado un poco fácil, pero... Bueno, ahora sí, bueno. Ha habido muy poca diferencia de 5 niveles, pero ya van a ver cuando esté en nivel 60. Bueno, quizás lleguemos al 70, aunque no se los prometo, pero ahorita vamos al nivel 60 a ver qué tal nos va. Reventadísimo esos manes, o sea, lo hemos reventado. Estamos bien chetados, la verdad. Ahora sí se viene lo serio. Aquí ya tenemos que ponernos serios. mía lo que me ha costado Uf, yo decía nivel 60 es súper difícil y más aún si son 13 enemigos los que tienes que derrotar ha sido bien difícil, se lo juro. nivel 70 lo voy a dejar para otro vídeo porque todo el vídeo va a ser del nivel 70 creo porque ese va a ser aún más difícil creo que lo que podría hacer es subir al nivel 55 para que no sea tan difícil el del nivel 70 bueno, esto ha todo y nos vemos en el próximo vídeo, bye bye